de un sol voy ha mandado. Si él pudiera... Sí, si él pudiera vivir.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 Su familia se despide desde lejos, ve a su padre cuando volveré de a verte. Y su madre la promesó, espero, vida mía, te dure para siempre. e techo, no hay comida ni el techo Sí, se podría pensar que perdemos la vida abandonada hacia el mar que bajo un sol de justicia y bajo una luna ingrata el aburrimiento mata poca cosa ha hecho falta de la vida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 Tenía la mano. de memo a nada somos dos suficientes y esto sí que es una manada, si viene un ashirulo, pronto lo vamos a echar, no nos faltan razones, el calzoncillo directo al mar, trabajamos a conciencia. ¡Frilacalo parece! Allí en nuestra isla. Allí en nuestra isla vive un orangután. Su discurso recuerda a lo que dice Santiago Vasco. Allí en nuestra isla vive mucho primate. Se gritan, se pelean cuando tertuliano tuliano Debate, que tranquilas estamos, sin oír las noticias, sin poner la tele, ni leer el diario, y al fascismo de Bueno, ahora vamos a hacer una canción muy cortita. Cortita dos minutitos. <miraciones> <¿Cuáles> tres, dos. Cuatro, cinco, seis, sí, lo que dure. Después llegamos a ocho, ¿eh? ¿Dónde está? la tartana. Recordad de respirar, ¿eh? Chica, respirar, ¿eh? Tengo de todo, tengo comida y buen humor con mi succionador, tampoco necesito para vivir un love acogedor de esos que tienen. Lo hicieron pacto, el peso y el poder. Mi gente tiene poder, mi gente tiene poder, se siente poderosa. El chiringuito no da pasto, ese permiso, sabes que no quisiera comer tu piel pensando en concretas, preocupa todo su recuerdo, la isla de Y que les den, y que les y que les de todo en el inglés. La peña se gira, vuelve todos a su casa, allí de la tele delante, de video, de Podéis presumir de todo, y mientras tomáis el sol, de la torre la de sol. No hay isla, no hay isla hoy. No hay isla, no hay isla hoy. ¡Gracias!